Líderes sociales y políticos aseguran que van a seguir trabajando para que el gobierno de Iván Duque respete los más de 11 millones de votos que tuvo la consulta anticorrupción. Pasa la voz. Casi 12 millones de colombianos mandamos un mensaje potente. Este es el triunfo de la esperanza, pero es la misión de todos seguir batallando para que tengamos una Colombia diferente, para que construyamos una sociedad diferente, una donde los recursos públicos sean sagrados, una sociedad donde no se roben 50 billones al año, depende de ti. Pasa la voz. Un mandato claro a este Congreso de la República para que en el próximo año legisle y recupere miles de millones de pesos que se pierden en manos de los corruptos en Colombia. Pase la voz. 12 millones de votos, pasamos la voz a la ciudadanía porque la lucha continúa están acorralados y el cambio es imparable en Colombia, tarde que temprano vamos a vencer a la corrupción. Bueno, aquí hay que pasarle la voz a los ciudadanos, ya la hemos comenzado a hacer. Domingo hubo una extraordinaria manifestación de la voluntad popular pidiendo que se acabe la corrupción, los privilegios a la clase política y la impunidad de los peores hechos que han determinado que el Estado colombiano sea saqueado por hordas de corruptos. Así que vamos por el buen camino. Una voz de esperanza para las transformaciones que Colombia requiere. Cada vez somos más los colombianos que queremos trabajar por las transformaciones de este país. Y el solo hecho de que más de 11 millones de colombianos se hayan movilizado sin transporte, sin ningún tipo de prebenda, eh, nos lleva al convencimiento de que eh, la digamos la libertad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos es cada vez mayor en Colombia y eso es realmente esperanzador. Pasa la, voz. Pasa la voz a todos los ciudadanos y ciudadanas, la lucha sigue, ahora tenemos que cumplir esos mandatos en el Congreso de la República a través de un impulso permanente de los proyectos de ley que van a ser presentados y profundizar la lucha contra la corrupción a través de una conciencia ética, porque no es solamente en el Congreso, en los partidos políticos, en las cumbres del sector privado donde hay corrupción, sino que se ha vuelto algo del pan de cada día, en que la gente ya no distingue qué es y qué no es corrupción en el diario vivir. Así es que pase la voz, viene la ética y sale la corrupción. Los promotores de la consulta anticorrupción pasan la voz y le dicen a los ciudadanos que sigue en pie la lucha para acabar con este flagelo que afecta al país. Pasa la voz, con Pablo Bastidas en Otra Voz.